Menos uno, la señora Lidia Iriarte Torres, entonces por cumplimiento a la ley corresponde que el miembro, que el miembro suplente pueda ahora asumir la, eh, la función de titularidad, es lo que estamos cumpliendo el día de hoy. Lidia Iriarte Torres fue la única vocal suplente que quedó de seis que fueron nombrados en la gestión 2015 por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que resolvió en los últimos días su designación como vocal titular tras la renuncia de José Luis Exeni Catiuriona en el mes de octubre. Ahora el Tribunal Supremo Electoral está conformado por seis de siete vocales titulares. El vicepresidente ha hecho mención ¿no? de que se debe de cumplir. Eh, yo como vocal titular voy a hacer un trabajo técnico, aplicando las normas, las que rigen, al Estado Plurinacional de Bolivia. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene previsto cubrir la acefalías de un vocal titular y seis suplentes en el Tribunal Supremo Electoral hasta los primeros días de diciembre próximo. Informó el vicepresidente Álvaro García Linera, quien además manifestó que la Asamblea lanzó la convocatoria para cubrir las siete acefalías del tribunal y la presentación de documentos que tienen plazo hasta el 16 de noviembre podamos hacer la elección por dos tercios de la asamblea legislativa de las restantes siete personalidades, un, un titular y seis suplentes. Con, de esa manera quedaría completada y cumplida labor, la labor de la asamblea legislativa que es nombrar a los miembros del órgano electoral. El ejercicio en el cargo de los vocales se llenarán las vacantes en el Tribunal Supremo Electoral, serán hasta julio de la gestión 2021. La conclusión del mandato de los que fueron elegidos durante el periodo 2015 del Tribunal Supremo Electoral está conformado por María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz y Delfonso Mamani, Dunia Sandoval y Lidia Iriarte. Esta última era la única vocal suplente y esta jornada asumió la titularidad. Ampliamos esta información la Comisión Mixta de Constituciones en la apertura de libros de inscripción de postulantes para ocupar una vocalía titular y seis suplencias a céfalas del Tribunal Supremo Electoral.